Mi nombre es Lara, yo soy, vengo de España, de una zona pequeña de España que se llama Galicia, más concretamente de un pueblo que se llama Afonsagrada. Y yo eh, estoy estudiando en KU, una maestría en eh, literatura española e hispanoamericana. Y previamente en España estudié un grado en lengua y literatura inglesas. Y también, posteriormente, estudié una maestría en traducción audiovisual. Y más concretamente, mis intereses en la traducción audiovisual son la traducción de subtítulos adaptados a personas con discapacidad auditiva porque es más difícil para ellos poder captar el sentido de las, de las oraciones, la emoción, porque no tienen la capacidad de escuchar.